Esto es una locura Que me quedo sin comida Que me quedo sin comer Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video por el canal Y aquí tenemos a Michael, culé. Y aquí a Play. Vamos a ver un video en el que hay un montón de emojis Que representan a un jugador Y nosotros vamos a tener que adivinar qué jugador de fútbol es Así que nada, ¿estáis listos chicos? Empecemos Empecemos Eh, <risa> jodan <risa> <risa> <risa> 1-0, 1-0, 1-0, 0 Es que ya se la ha visto tío, el vídeo. Eh, espinachola. No. ¿Te imaginas? Di María. Di María, Joder. Di María. María. Me estoy empezando a cabrear ya. Enfideguá. A ver, Dima. Es como, baby. ¿Cómo era? Saca. Saper, rapazial. Eh, eh Bale. Bale. No, lo he dicho yo antes, que no vale. Gareth Bale. <ríe> en Subprime. En Subprime es una p*** mierda. Uno por otro. Joder, qué coletita ¡Qué barbaridad ¡Qué barbaridad Eh, bufón Lo hemos dicho a la vez, todos a la vez, no vale esas... Vale, se anula 1, 1, 0 ¿Qué? Es verdad, mi amiga Sí, pero lo he dicho yo No, pero yo, yo antes he dicho otra, cabrón, y varía No, tú dos Ojalá Ah, es verdad, 1, 1, 1 1, 1, 1, cabrón Dibala, No, Valverde Arturo bien. Griezmann Griezmann, por la cara Sí, el principito Y sí. mate, y mate francés Ya, bueno, es que a Gracie le gusta eso Vale otra vez? otra vez? No vale, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí que vale, vale, ¿Qué ha pasado? Lo no, lo es que vale. la, la primera y la, la primera ah, ah, la ¿Qué Fútbol Quiz. Otro jalar. es que la primera no la jalaron. Sí, si no, no, sí, ¿Y siquiera? ¿Y qué motivo no hay de vuelta? No no, no, no, no. Lo he dicho yo. No, no, no, lo he dicho yo. Lo, lo, lo, lo, lo he dicho yo, el no, El bar el bar hostia, que hasta la que en el hospital un penalti. Vale, venga, venga. Mbappé, bar ni hostia, es hay que saber quién le saca el nombre de antes, tío. Roy. Roy ¿sí? ¿Ya, ya veis. Joder. No. joder. a no, jugar en serio. Neymar. ¿Vinir? ¿Vinir? ¿Vinir? ¿Vinir? Paqueta, Paqueta. No creo, pero es que eso puede ser todos. Neymar. Es que... Es que yo, eh, eh, me me eh, Vinicius y tú, Vinicius y tú, tú y yo lo hemos dicho a la vez. Filmino, lo he dicho. Lo has dicho Filmino. Sí, lo he dicho Paqueta. dicho. No, has dicho Paqueta, cabrón. Es bicho. Es bicho. Es bicho, bicho, bicho. No, dicho no. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Lo no dije. Lo dije. Vamos. Si pone aquí bicho, el punto es para ti. Lo siento. ¿Quién tiene? Punto para mí, No seas Gatilla. Lo he dicho yo, lo he dicho yo. No, he dicho. no, no, no, no, no, no, no, Lo he dicho eh, Marcelo, paqueño, Compringado. Marcelo. ¿Es que, paqueño, Marcelo. ¿Por qué? Pues, a Martelo, Martelo. Sí, igual, Marcelo, Marcelo, Marcelo, Marcelo, Marcelo. Marcelo. ¿Por qué no David Luis? ¿Por qué no es? Porque es Marcelo. <risa> <risa> eh, bicho, hay Messi. La pulga y la bot. Oh, <risa> y no se lo como ¿Qué ha Cacho. Messi. Voy cinco así. ¿eh? Para poder tirarle un besito. Sí. No, no. No, no, no. no, no, no, no. la, meta, no, no, no, no. la meta, Para ya porque lo he dicho yo, tío. He dicho. No. Pero y la y la cámara esa ¿por qué? Porque hacen hace Simpson. Claro, la celebración. un ah, corazón, no pero hace, hace así, cómo era? ¿Tú cómo no era? Dybala, Bala. Dybala, Dybala, Dybala, Dybala, Dybala, <risa> la joya. <risa> la joya que se la joya. se quedó pocha. <risa> me llaman Flex. Me llaman Flex, mami. Ya te olvidé, Honey. Tú me pensaste ahora estoy flexando por Miami. Todos días somebody montado en un ¡Suárez, Suárez, suave, suárez el pisanero. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Es muy malo, estoy variando, ¿eh? bueno, Estaré evitando que te cagas. Ay, me echan. ¿Qué feo es? Esto es feo, ¿eh? Por sus tres hijas. ¡Arturo! Arturo, ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Arturo! Arturo! ¡Al tú. La, las quiero No, no, no, para. Las cabrón, las la estoy rompiendo, cabrón. No, no, no, le he dicho yo primero. Dicho a la vez? No, no, no, la estoy rompiendo. El Real Turo, huevón. ¿no? El Real Turo, cabrón. No. Juevón. Es a Vamos. ver qué, qué pedazo de narizoto a ti. Por favor. Sí, es Zlatan por la nariz y porque mete unas patadas. Ya ves. ¿Qué feo es? Zlatan y Braimovic. Va, por favor. Va, ¿Qué cojones Ferran Torres. <risa> Para ya, ¿no? No sé. Eh, Busquets. Cross. Modric. <risa> no, vale vale, No, ha visto pero el vídeo, vale. ha visto el vídeo. No lo he visto. Está randomizado. Neymar, Neymar. Neymar. Esto lo hace todo el mundo Neymar, Ahora Neymar el eh, Es Neymar, es Neymar es Neymar, no, es, Neymar es Neymar Neymar Usted ya veis, no. la, la de... Ah, es la de... Me está hablando Eh... Aubameyang. No, Aperigüedda Es que ¿quién, quién es? ¿Cante? a Aperigüedda Ulises por la cara eh, el gatito El gatito Benzema. Este es. Con la puta cara. Verde, Benzema. Lloris. Yo voy a decir Benzema, pero bonito. Pero es si que no me sabe, le gustaba. ¿no? Cabrón el gato le llamaba. Le llamaba el gato, es verdad, es verdad, le llamaba el gato. El gato, el gato. Eh, ¡Bravo! Bravo, Claudio bravo. Mm. Tú puedo. Esa casa perra. Claudio, eh. Cuidado con Claudio en el Barça. Y en el B. Y en la real. No, en la real, cabrón. Eh, eh, kun. Kun, bueno, Kun lo he dicho yo, lo hice. El juego juro, mi madre lo he dicho Kunisport. yo. Kuni Sports, Kuni Sports. Lo he dicho yo. Lo he dicho yo 100%. Y sabes que lo gracioso, que va a ser Italia, 5. Sí. No sabe tal vez. Puede ser, puede ser. Ya. Yeah. Porque hace streams. Por eso. Me enseñó la ropa del, del mundial. Qué robo, tío. Lukaku. Debrin. Vamos a ver. Company. Amame ya. Pasa, suayi. Sí, ¿por qué? No sé. No sé, sé. <risa> Harry Potter. Harry Kane. Henderson. <risa> <risa> <risa> <risa> no? eh, Harry Kane, de Harry Potter. <risa> Harry Kane. <Yeah. Gainter>, Harry sucio, <risa> tío. Pero es que eso no... no, Va, no, no es, es, Miguel, es Miguel, M es, Miguel es Miguel Esto es, es Miguel. una mierda de vídeo. Ramos. Ramos. Ah ¿Quién está? Me hago decir Sergio. ¡Qué perra, qué perra! Rá, rá, rá, rá, mi amiga! Que no mola, porque si yo digo que era apellido, tío… Lo he hecho primero. No, he dicho yo Sergio primero. He dicho yo Sergio, eh. ¡Antonio! ¡3 de la vera! de la vez! ¡Claro ya! ¡Cómo ha hecho eso! ¡Qué barbaridad, José Lu, ¡Qué barbaridad! José Lu contra Galán. Dios. Está tu pasado, cabrón. ¡Qué borde! Eh, Levanoski. Le Pedro Benito. <risa> <risa> si sale Pedro Benito, me voy a caga. mi casa a cagar. <risa> tú, tú, tú. Tirafa, justo a... No, no, no, Eh, pierda por tijera. A ver quién se lleva. ¡Vamos! Siempre me gana. Y mucho mejor que tú! ¡Y Blas también! Y vosotros, el último de este en la polla. Tres, tienes mucho La careta pa... Pa... pa Paqueta. Lucas Paqueta. Ya, este sí es Paqueta, este sí es Paqueta. Bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo. Si queréis más vídeos, recordar, comentar, dejar un like. Nos vemos en el siguiente que me pedazo pelazo! ¡Dios! Guapa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.